Muy bien, vamos a pasar en este momento, vamos a hacer contacto con eh, nuestro compañero Arizmendi, la antigua, que se encuentra desde Las Guasumas con un aparatoso accidente ocurrido en la noche de ayer. Buenos días, Arizmendi. Sí, gracias, efectivamente en esta ocasión me encuentro en la comunidad de las Guasumas Donde anoche un aparatoso accidente cobró la vida de un joven Y otras personas resultaron heridas al eh, registrarse un accidente entre una motocicleta y un vehículo Vamos a conversar con la madre del joven, saludos dama, ¿cuál es su nombre y cómo se llama? Yo me llamo Juana, Mar Yo me llamo Juana Martínez ella, iba a muer, ella estaba bebiendo en un negocio allá arriba y, cho, y cuando ella venía de allá para acá se llevó hasta un niño y mi hijo venía por, por su cera y ella se le cruzó, le, le contrayó la jipeta al hijo mío, entonces hasta un caballo mató de humo tan grande que tenía. Porque eran borrachos, que ellos venían muertos de un humo. Entonces, el humo que, que ella caía estaba muerta de un humo, que no se valía por ella misma. Y hasta un primo hermano mío hirió también, que hasta dos Hasta la mujer, que la mujer también la hirió. ¿Cómo se llamaba su hijo? y Mi hijo se llamaba Leonel Martínez Jiménez. Y él... Y él cuando la jipeta le iba a dar, él llamó a la hija mía y le dijo, y le dijo, Stephanie, ven, ayúdame, porque él no pudo lograr cuando él. ¿Tienen ustedes identificado a, a la persona que, que a esta persona? Sí. sí, ella se llama Dina Tejada de la Rosa, ella tiene, la tienen en la mes presa, entonces, ¿qué le exijo a usted la justicia? Yo le exijo que le hagan justicia. Que le hagan justicia a ella, porque mi hijo era un muchacho muy noble. Mi hijo trabajaba en de Isidro Vargas y mi hijo no se metía con nada. Mi hijo tenía como 28 años. Hasta una casita estaba haciendo él. Hasta la dejó pintar. Y mi hijo, cuando él iba, mi hijo iba. Ella le contrayó la jipeta y lo sacan de abajo de la jipeta, porque de, tan, de humo tan grande que ella, ella llevaba. Bien, ahí escucharon ustedes parte de lo que se está viviendo en estos precisos momentos en la comunidad de Las Guasumas, donde eh, repetimos, una persona falleció y otras, eh, hasta el momento, unas tres, cuatro personas se encuentran heridas en un eh, accidente, de acuerdo a lo expresado por esta persona, una persona que venía conduciendo presunto estado de embriaguez le cuento le cuento a los presentes en el estudio que es sorprendente cómo quedó la motocicleta en la que se transportaba este joven quedó prácticamente destruida al ser embestida, ¿verdad?, por, esta, por este vehículo, el cual, de acuerdo a las personas que estaban por esta zona, se desplazaba a gran velocidad. Pueden observar en las imágenes eh, el estado en que quedó esta motocicleta, este hecho decir que se registró a eso de casi las 8 de la noche en este tramo carretero, de el tramo carretero, de las cuasumas, eh, allá tan solo eh, a varios metros de aquí fue donde se produjo este incidente, repetimos, donde una persona perdió la vida y otras resultaron heridas. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi, por esta información. Qué lamentable noticia ver cómo esta madre narra la pérdida en manos eh, de un accidente de tránsito, en manos de esta persona que aparentemente pues huyó de la escena del accidente. Esperemos pueda andar con el paradero, porque perder un familiar duele, perderlo en estas condiciones duele mucho más. Y lamentablemente en nuestro país los accidentes de tránsito, y más eh, si se entiende que está bajo los efectos del alcohol la persona... Eh, es muy triste dar con quienes están involucrados en los accidentes, en las vías donde no hay cámaras de seguridad donde a veces no se le presta la atención eh, debida que tú como familiar pierdas pierdas a alguien, a un hijo, a un pariente y que no recibas por lo menos ese mínimo de consuelo que es cuando se penaliza a quien te quitó a ese ser querido, cuando quita del medio a un ser querido a través de un accidente. Y si es de manera irresponsable por estar consumiendo alcohol, por estar embriagado, yo digo que el volante es una bomba de tiempos, es un arma en la mano que tenemos. Y si no manejamos con el debido respeto... Si no manejamos con el cumplimiento de la ley, sencillamente estamos atentando contra la vida de los demás. Cuando se consume alcohol por encima de lo establecido para usted manejar, es como si usted tuviera una pistola en las manos disparando al aire porque porque su cerebro no está en un nivel de funcionamiento, en un nivel de lucidez que le permita ver con claridad, pensar con claridad. Mucha pena, muy triste ver la doña llorando la pérdida en estas condiciones de su hijo, un hombre joven. Hombre joven, ahí vimos la imagen, señores. No consuma alcohol. No consuma alcohol de manera excesiva si usted va en un volante. Nosotros tenemos una tasa altísima, muy por encima de la media. Comparado con otros países de América Latina, nosotros estamos con los accidentes de tránsito en un porcentaje muy elevado. Y una parte importante de los recursos de salud, se, ven, se deben de ir a tratar accidentados. Qué pena.